Hey, ¿Qué pasa, claro, parceros? A todas las claro, mamacitas que están por ahí. Quiero contarles que como siempre tenemos grandes invitados, artistas muy importantes, grandes talentos, y hoy es el turno para una chica muy talentosa, actriz, cantante, y viene a invadernos con toda esa buena energía. Maya Repico, mi vida, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá, la verdad, así que muchas gracias. Muy, muy feliz estoy. Chévere tenerte nosotros aquí en nuestro programa. Imagínate que nosotros tenemos aquí una serie de retos que han pasado muchos artistas. Y a mí siempre me gusta ser muy condescendiente con, con, con cuando son artistas chicas. Esto se llama Improvisa Challenge, el Improvisa Challenge del Cuervo, ¿ok? Vas a ser mi hermano. Voy a ser un hermano celoso. ¿Y okay tú? dale. Vas a ser mi hermana, que le gustan todos mis amigos. Dale, perfecto. Hola, Maya. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Súper, súper. Aquí, eh, viendo que estás eh, subiendo historias con Marcos y se me hace raro que no me dices nada y, y tú sales pero, hoy y no le has dicho nada a mis papás. No, bueno, pero no te tengo que decir nada. Tengo 20 años. Sí, fui ayer y estaba en el, en el boliche. Sí, yo sé que tienes 20, yo tengo 23, pero, pues, baby, o sea, tú todavía vives en la pero casa. Pará pará pará, pará, pará, pará, cálmate. A ver, Es mi hermano. No, no tiene mucho sentido lo que me estás planteando, realmente no. No sé sea, si sí me parece muy bien lo que me está diciendo. ¿Me está cargando? No, no, no, espera, espera, espera. espera. Primero, no, que no. Todo, primero que todo, no me parece la actitud cuando empiezas a hablar así tan argentino y, y, y a revolotearte porque estás saliendo con Marco. Marco, Disculpame. mi mejor amigo, no, no, tú sabes que no te gusta, a mí no me gusta que te metas con mis amigos, eh, y, de, y menos. No es, tu decisión, no es tu decisión, yo tengo el derecho si quiero, déjame. Y aparte que te moleste mi argentino, discúlpame que no puedas hablar así, mi problema no es ser tuyo. Así que no me empieces a recriminar cosas a mí que no tengo nada que ver. Yo sí tengo ganas de salir con Marco Voy a salir con él. ¿Estamos? No, no, no, espérate, espérate. O sea, tras del hecho, cuando te estoy reclamando algo, vienes a ponerme algo que nunca pude decir, che, sí, boludo, y esas cosas, porque claro, como no pude estar tanto tiempo en Argentina, me tocó venirme a Colombia, entonces tú me, me, me, me criticas como hablo y tras de hecho... No. ¿A ti te no, parece no. que yo vea historias suyas de Instagram a las 4 de la mañana donde mi hermanita, tú sabes que tenemos una vida pública en nuestra familia, está rumbeando y tomando una discoteca con Marco que sabes lo perro que es? O sea, se metió con tu amiga... No importa que sea perro, yo también, ¿sabes? O sea, realmente me parece... No, no entiendo por qué me está diciendo todas estas cosas, que estás estás aburrido. ¿Estás, ¿Estás encerrado? Salí de tu casa, anda a caminar. A ver si encuentras algo más divertido, con qué entretenerte. Realmente, dale, tenés 23 años, estás grande para hacerme una escena de serie. Eres una hermana muy rebelde. Tremendamente rebelde, aparte Tremendo soy lo anti. Soy tipo, menos rebelde del mundo.